que esta perspectiva de ciudad amiga dels animals, i tots els de los animales y de introducir todos los elementos de prevención y de control ético de poblaciones. Este es un mecanismo que siempre que puede funcionar y que tiene estas experiencias previas y per tant es realmente una intención y una idea clara de impulsar un control ético de poblaciones porque eh, no, no hay sacrificio a los animales sino que es una actuación preventiva de manera que no reproduzcan.